la he escuchado varias veces, que es la de todos somos mexicanos. ¿no? Por eso les digo, por eso les decía hace rato, el valor es no todos somos iguales, porque se utiliza bien perversamente. ¿no? Entonces todos somos mexicanos, ¿por qué vamos a hacer salvedades con, con estos pueblos? ¿no? Bueno, porque culturalmente son diferentes y porque tienen derecho a su cultura. ¿no? Eh, estoy tratando de recordar, pero hace poco hubo una discusión, ah, claro, con lo de Nestor, eh, se desató la discusión a partir de que se acusa a Nestor Salgado de, eh, de secuestrarla, ¿no? no de cuando se acusó, sino ahora recientemente que salió el asunto, y entonces yo veía cómo había una discusión, incluso entre gente, entre algunos antropólogos, ¿eh? porque también los hay, conservadores y de derechos pocos, pero este, y, y entonces había esta discusión y te decían, ah bueno, pues entonces todos tenemos usos y costumbres ¿no? claro que todos tenemos usos y costumbres eh, y por qué no tendríamos que tomarlos en cuenta ¿no? pero para entender estas otras formas hay que acercarnos a él. Entonces la pregunta es cómo nos acercamos, y les decía, para empezar nosotros partimos del principio de que todos tenemos prejuicios, es decir, es, una, es un punto de partida diferente al de la investigación tradicional, porque la investigación tradicional parte del supuesto de que puede ser objetivo, o sea, parte del supuesto de que no tiene prejuicios, o que mediante la utilización de un método determinado mis prejuicios no van a eh, impactar en la investigación. Sin embargo, eh, los prejuicios, primero hay prejuicios positivos, negativos, neutrales. Es decir, tenemos que empezar por entender la palabra prejuicio no necesariamente como algo negativo. Un prejuicio es un juicio preso, ¿no? que nosotros elaboramos para explicarnos una realidad que nos es desconocida. Ahora, este prejuicio tiene que ser puesto entre paréntesis, para podernos acercar a otras realidades culturales. Es decir, yo tengo, si yo quiero trabajar con otras realidades culturales, lo primero que yo tengo que hacer es entender que mi cultura no es la única, ni la mejor. Que mi cultura es una cultura entre muchas otras, nada más y que no necesariamente tengo la razón, que por casualidad, pues nací en cierta cultura, porque además eso no tiene ningún mérito, ¿no? es como le dicen, mi mamá es francesa, y le dicen mi tío, mi mamá tiene 50 años en México, por elección, y mi tío, súper francesa, y en Francia le dice a mi no, mamá, y no te sientes orgullosa de ser francesa, y mi mamá le dice, pero pues eso es una casualidad. Hubiera podido nacer en Corea o en cualquier otro lugar. O sea, tenemos que entender que nuestra cultura no necesariamente eh, es mejor que, que cualquier otra. ¿no? Como cualquier otra cultura tenemos cosas positivas, tenemos cosas negativas. Resolvemos mejor algunas cosas que otras. ¿no? Eh, yo les pongo un ejemplo. Cuando te dicen, es que entonces, así los que no entienden nada de esta postura, nos dicen, por ejemplo, en antropología médica, ah, bueno, pues entonces si le tienes tanto respeto a la medicina tradicional, ya no tomes antibióticos, ¿no? ¿Y por qué no puedo tomar antibióticos y también lo otro? O sea, ¿cómo qué me impide o por qué tengo que tomar? O sea, ¿por, por qué tengo que estar en un sistema en la pureza? no? Eh, la medicina alópata ha resuelto cosas, o sea eso nadie lo va a negar, pero por ejemplo hay otras cosas que resuelve bastante mal, entre ellas trastornos emocionales, hay estrategias de ciertos grupos eh, para cosas como la depresión, endógena, no digo exógena, no endógena, es decir, esta depresión que no es provocada por un desbalance químico todavía, sino por un suceso real, ¿no? eh, en el que lidian mucho mejor que nuestra cultura. ¿no? En la Sierra Alta de Hidalgo, por ejemplo, eh, son naguas, hay una cosa a la que le llaman tener el espíritu corto, es un diagnóstico o sea, te dicen, tú lo que tienes es el espíritu corto y tener el espíritu corto, corto equivaldría a la depresión exógena o a, a un duelo no resuelto y entonces lo que te dicen es que cuando tienes el espíritu corto necesitas volver a aprender a caminar en el mundo necesitas volver a sostenerte, a, a obtener seguridad en ti mismo y demás y el tratamiento consiste, además de darte infusiones eh, de, de plantas que son eh, ansiolíticas y antidepresivos naturales, claro con sus límites el tratamiento tiene que ver también con masajes, que tienen mucho que ver con el contacto corporal y en una fase del tratamiento la, el, el curandero la curandera o la médica tradicional o el médico tradicional te agarra literalmente de la mano y te lleva al monte a caminar para que vuelvas a adquirir seguridad para que dejes de perder miedo porque en la depresión exógena se desarrolla muchas veces la agora, a, agorafobia. agorafobia o sea y te da ansiedad salir y te da o sea y te puede dar este, crisis de ansiedad e incluso ataques de pánico cualquiera que haya tenido una depresión exógena porque endógena ya tiene que ver con otras cosas pero cualquiera que haya tenido un episodio de depresión o de duelo no resuelto, sabe, eh, conoce esta sensación de no querer salir de tu casa, porque cuando sales te sientes nervioso, sientes que te va a dar algo y ya no va a morir, etc. Entonces, eso lo resuelves mejor, esta de una manera mucho más humana, mucho más cálida, no que aquí, que pues échate esta pasta y pues hay que quédate solo en tu casa, no aunque no te resuelve nada, porque lo que necesitas es contacto con otras personas y demás. Entonces, lo mismo pasa con los sistemas de justicia. Seguramente hay cosas, desconozco, no soy especialista, pero seguramente hay cosas que nuestro sistema de justicia resuelve bien. Pero definitivamente no todo lo resuelve bien. Y hay otras culturas que tienen otras propuestas y que no necesariamente son menos buenas que los de nuestro sistema. Entonces, hace rato yo les decía, la pluriculturalidad, la diversidad, es nuestra fortaleza. Pero se va a volver nuestra fortaleza cuando aprendamos a reconocerla y a tomar de esa diversidad lo que nos sirve. ¿Por qué somos incapaces de tomar lo que nos sirve de los otros? Entonces, en los sistemas de justicia, ahora que salió lo de lo de Néstora, yo tengo la fortuna y el privilegio de más o menos conocer este caso por mi amiga Claudia y por su tesis doctoral entonces, conozco un poco cómo, o al menos más que quien no haya leído nada de eso cómo es el sistema de justicia y reeducación ¿no? y a mí no me parece nada nada raro ni nada malo ¿no? o sea Siempre me ha costado mucho trabajo entender por qué molesta tanto la idea de que una comunidad pueda hacerse cargo de que su grupo tenga un comportamiento debido. Si además, les voy a decir una cosa, esto no es nuevo. En muchísimos grupos originarios se ha practicado eh, por ejemplo, la retención, el clásico, la retención del que se puso borracho, ¿no? Aquí, al que se puso borracho nos lo aguantamos en la fiesta, ¿no? Al mala copa Soporta al primo mala no deja que se salga, y si se sale a la calle, a lo mejor lo agarra la policía, ¿no? Y si lo agarra la policía no lo va a agarrar buena onda, ni lo más probable, ¿no? En muchísimos lugares el borracho, allá se puso impertinente, métalo al acepto nosotros decimos, ay, pero qué horror, qué terrible el derecho humano. No, pero es que lo meten en lo que se le baja la borrachera y le llevan chilaquiles en la mañana. ya para que se Es como el torito, ¿no? pero desde antes. O sea, en realidad el torito no lo inventamos nosotros. Y, y todo el mundo dice, ay, ¿no? O sea, ¿qué es lo que decimos? Fíjense qué mal estamos que nosotros decimos, ay, en el torito te tratan bien. O sea, estamos tan acostumbrados a que si te agarra la policía te van a maltratar, que nos llama la atención que en el torito te traten bien. O sea, andas de nefasto manejando, tomado, te llevan al torito nomás para que no andes neceando ¿no? y te dan tu desayuno, pues está bien. No? Bueno, eso lo hacen muchos grupos, hace mucho tiempo. Pero el prejuicio es lo que nos puede. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Ay, no, en los grupos indígenas, ay, no. al, al que se porta mal lo azotan. Yo jamás he visto eso. Eh, al que se porta mal, lo amarran. Sí, al presidente municipal que anduvo de hablador, lo amarran en el, en el poste, en lo que llega la gente, no lo están sacrificando ni le están prendiendo fuego. ¿Pasa? Sí. ¿No? ¿Pasa? Sí. En grupos originarios, sí, pero también en los que no lo son. Entonces dejémonos de, de payasadas, porque los linchamientos y eso tampoco son propios de los grupos indígenas. O sea, todo eso es estigma y todo eso es prejuicio. ¿no? Entonces, para acercarnos a estos grupos tenemos que, pretender, eh, tenemos que aprender a hacer investigación social cualitativa. Porque la otra no nos sirve, porque la otra parte de mi verdad es la verdad y yo voy a ir a, a, a ver cómo lo hacen todo tan mal, para decirles que lo están haciendo mal. Y la investigación social cualitativa lo que dice es, a ver, a ver qué hay. Quiero conocer, quiero saber lo que hay, quiero entender, quiero comprender. ¿no? Por eso no hablamos de explicación, hablamos de comprensión. No es lo mismo explicar o comprender, ¿están de acuerdo o no? Uno le puede explicar a una persona y sin embargo no comprenderlo. ¿no? Uno puede explicarse el comportamiento de una persona y sin embargo no comprenderlo. Ahora, comprender no quiere decir justificar. ¿eh? Uno puede comprender lo que hay alrededor, por ejemplo, de una persona que ha cometido un delito, sin justificarlo. Pero estamos tan formados en esta parte rígida, que pareciera que está mal hacer estudios, lo les decía hace rato, sobre lo que no nos gusta. O pareciera que está mal tratar de interesarnos en lo que pasa, no sé, por ejemplo, si queremos entender lo que pasa con eh, hombres agresores. Por ponerles un ejemplo, les he dado duro, ¿verdad? La próxima, el próximo martes hablaré al revés. Este, pero si queremos comprender, por ejemplo, el asunto de hombres agresores, hay que analizar el tema. O sea, no podemos nada más, vamos a, a, a, a mandarlos al molar, ¿no? ahora que seamos Rusia, dos. Este. Pero hay mujeres hay... agresivas también con estos dos compañeros se van a meter en tenemos un... sí, a dos compañeros que se están jugando en las los van a linchar acá afuera con usos y costumbres femeninos ¿alguien allá? ¿no? ¿nadie levantó la mano por allá? bueno entonces, ¿cómo hacemos esto? caracterizar esta parte. ¿no? Ubicando nuestros axiomas. ¿Qué es un axioma? Una certeza subjetiva del investigador. Es decir, nosotros, part todos, ¿eh? partimos nuestras investigaciones teniendo certezas sobre el tema. Vamos a dejar de decir que no es cierto, porque la otra forma de investigar hacemos como que no. ¿no? O sea, te dicen, ¿y qué? ¿Qué, va, qué vas a estudiar? pues voy a estudiar a la comunitaria de Guerrero, porque no más, no es cierto, uno no estudia lo que estudia porque sí. Entonces vamos asumiendo que lo que estudiamos tiene que ver con nosotros de alguna manera, ya, o sea, vamos a ser los responsables de nuestras investigaciones. Sí, nada más, este, eh, complementar que en el área de matemáticas el axioma significa una verdad que no requiere comprobación exactamente, no. es una verdad que Entonces, no requiere comprobación efectivamente un es. Dogma, es un dogma porque la ciencia tiene dogma también ya vamos a dejar de azotarnos. el la ciencia se funda sobre un dogma la creencia de que estudiar de cierto modo nos va a dar conocimiento científico no hay comprobación para eso también se llaman enunciados goderianos. Lo que hay que hacer es quitarle la carga negativa a las palabras. Ser subjetivo no es equivalente a mentira. ¿no? Eh, ciencia no necesariamente la ciencia es objetiva, es más no es objetiva, porque parte de lo humano, de los sujetos, ¿quiénes hacemos ciencia si los sujetos? ¿Cómo va a ser objetiva si si subjeto? subjetivo es inherente al sujeto? No es mentira, no es falso, no es me lo inventé, no es un delirio. Es más, yo no creo que haya ningún investigador que quiera inventarse un cuento de mala fe. Por eso cuando te dicen, es que eres muy subjetivo, o sea, y te lo dicen como, ay, ay, miren, hay un montón de prejuicios. Por ejemplo, yo además soy escritora, se los dije al principio. Entonces mi tesis de doctorado, a pesar de que la primera parte es una monserga de metodología como esto que no le recomiendo a nadie leer, este porque es súper pesada. pues no En la parte etnográfica y demás, la verdad es que está bien escrita, o sea, no me quiero echar flores, pero pues está bien escrita, desde la ortografía, la puntuación hasta lo demás. ¿no? Y no faltó que me dijera, es que no, no, no, o sea, es que no es una eh, no es una etnografía objetiva porque está bien bonito escrito. Ah, o sea que tiene que estar fea para que sea objetiva, ¿no? Tengo que escribirla mal para que te parezca que es científico. Bueno, hasta ese punto llegamos, ¿eh? Un libro bien, o sea, pareciera que los libros, por ejemplo, objetivos, tienen que ser una cosa horrorosa. ¿Por qué? O sea, que tengas que sufrir leer esa como si estuviera peleado el escribir bien con, con, con lo otro. ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ubicar cuáles son nuestros acciones, es decir, qué sé yo ya sobre el tema, desde dónde me estoy acercando a él. No es lo mismo decir, yo voy a estudiar, yo voy a estudiar violencia de género porque he sido víctima, que voy a estudiar violencia de género porque mi mamá era víctima, que decir voy a estudiar violencia de género porque me preocupan otras mujeres y yo no he sido víctima de esa violencia de género. No es que haya una mal o una buena, pero lo que yo pienso, la forma en que lo abordo tiene que ver con cómo lo he vivido. Y si no revisamos nuestras vivencias y nuestras creencias y nuestros axiomas, entonces partimos de un lugar inadecuado una investigación. Una investigación tiene que partir desde lo que yo ya sé del tema. Por eso hablamos de axioma. Esto ya lo sé. Por lo tanto, no va a haber poder humano ni divino que haga que yo lo piense diferente. Un error común, poner como axioma, poner como hipótesis un axioma. Clásico, ¿eh? Clásico que te digan, oye, ¿cuál es la hipótesis? Para empezar, nosotros, eso lo veremos en la siguiente sesión, no trabajamos con hipótesis. Pero, cuando te dicen, y la hipótesis de, de tu investigación, ¿cuál es? ¿No? no, pues es que, mi hipótesis es que la comunitaria son delincuentes que están fuera de la ley. No, pues ni hagas el estudio. Porque eso es lo que vas a concluir. Eso no es una hipótesis, eso es una creencia tuya. Y es un axioma. Y por lo tanto, hagas lo que hagas, eso vas a concluir. Entonces estás perdiendo miserablemente tu tiempo porque no estás haciendo una investigación, estás haciendo como que investigas para decir que tienes la razón. Así, ¿eh? Hay montones de investigaciones que están hechas para decir que tengo la razón. Yo digo que narcisista, ¿no? Entonces, si hay que ser así de narcisista, pues hay que serlo más y decir yo tengo la razón porque sí, nada más. ¿no? Y no perder el tiempo Así, la investigación tiene que ver con una pregunta, si no hay pregunta, no hay investigación. O sea, A mí cuando mis alumnos me dicen, es que a mí me interesa el tema de la salud, pero no sé qué pregunta, pues entonces no hagas nada, porque si no hay pregunta, no hay investigación. Una investigación parte de la necesidad de conocer algo nuevo, ¿no? entonces si yo ya lo sé para qué investigo, eso es, un, eso es absurdo ¿no? entonces siempre me dicen porque siempre hay como alguna defensa no, es que yo lo sé pero no estoy tan seguro eso es clásico ¿no? sí, a veces pasa, pero generalmente hablamos de acción, o sea ya creemos cierta cosa y no nos lo preguntamos para hacer una, una investigación lo que tenemos que hacer es poner en tela de juicio nuestras acciones ¿no? darnos chance o sea, decir, bueno, yo pienso tal cosa, pero ¿y si no? ¿Y si le pregunto al otro? Porque además son preguntas sobre el otro. O sea, yo puedo decir, yo pienso que los, que los pentecostales este, son bien alegres porque los veo que andan cantando y bailando cuando paso por sus ceremonias, ¿no? Eso es un prejuicio. Y si voy y les pregunto, o sea, y si voy y les permito a ellos que me digan lo que son, que definan quiénes son, porque hay una actitud muy soberbia también en este trabajo de voy con los pueblos originarios, en este caso, ¿no? a decirles quiénes son y qué necesitan, no a preguntarles, o sea… No se toman la molestia de decir, oiga, ¿y ustedes quiénes son? Oiga, ¿y su sistema de justicia cómo funciona? Oiga, ¿y por qué lo hacen así, no de otra manera? No, llegamos y no, su, su, su sistema de justicia no funciona, o sea, ¿no? Ah, pero eso sí, en otros temas como los de género, no, las mujeres tienen derecho a definirse, ¿por qué va a venir cualquier canijo a decirnos cómo? Ah, pero en el tema de los grupos indígenas, sí nos sentimos con el derecho de ir a decirles lo que son, quiénes son, quiénes tienen que ser, cómo se tienen que comportar, cómo tienen que ser sus tradiciones, ¿por qué? ¿No? Y a calificar sus tradiciones. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. ¿No? Ah, que la sábila es curativa, no, quién sabe, eso no es ciencia, ¿eh? Ah, que ya el IMSS investigó y si sí es curativa, ah, sí, sí, ya, ya la pueden usar. ¿No? ¿Que la, que la. Que el IMSS va a certificar a todas las parteras. Ya se volvió en parte. resulta que todo el pueblo nació gracias a ella, pero ya le vino a enseñar vino a hacer nacer un hijo. Generaciones naciendo y ya le vinieron a enseñar a la señora. Y en lugar de enseñarle, lo que vinieron a hacer fue a malenseñarle el uso, por ejemplo, de oxitóxicos. Eso es un caso real. Los oxitóxicos son medicamentos que se ponen para que empiecen las contracciones entonces en, las, en la sierra entre Durango y Zacatecas con uno de estos programas en los 70 de certificación de las parteras ¿no? porque les parecía a, la, a las instituciones y al Estado que las parteras eran un peligro porque la salud tenía que estar a cargo del Estado sino más que no están eh, las fueron disque a certificar y empezaron a, y les enseñaron el uso de los ositóxicos, pero se los enseñaron mal entonces la gente lo que hizo fue decir pues es la inyección de la fuerza es la inyección que le da fuerza a la mujer para parir, pero empezaron a aplicarlo antes de que hubiera dilatación suficiente resultado incrementó de una manera brutal y alarmante la muerte materna y la muerte de los niños gracias instituciones del Estado ¿no? Cuando antes lo habían hecho? muy, muy bien ¿no? entonces tenemos que de entrada, estar dispuestos a hacer esto, a cuestionar. Se los digo así de abiertamente porque pues ya, yo ya soy así. Sí, sí, pues ya, ya, ya, ya hace mucho tiempo que, que me fui al lado oscuro de la subjetividad y ya no tengo miramientos. ¿no? Entonces se los, se los digo así de claro, si ustedes, cualquiera de los que están aquí presentes. No están dispuestos a cuestionarse sus ideas, su cultura, a, a, a partir del hecho de que todos tenemos prejuicios y a estar dispuestos a ponerlos sobre la mesa, a ver si pasan la prueba. No trabajen con grupos indígenas, por favor. Porque no les hacen un bien, les hacen un mal. Nos hacen un mal. Hay que estar dispuesto a cuestionarse, de entrada. Ahora, esto no quiere decir que no vayamos a corroborar cosas que pensamos. Eso quiero que quede claro, porque luego les ofende muchísimo. Es como, es que Tania está diciendo que todo lo que pensé cuando vaya me va a cambiar la idea. No, no necesariamente. Un prejuicio deja de ser prejuicio cuando se pasa por el proceso de la investigación y es en este proceso se puede descartar, pero también se puede corroborar o se puede matizar. O sea, el asunto no es un asunto de verdades, es el asunto de estar disponible para aprender del otro. ¿no? Pero eso en la vida, además, ¿no? ya si me voy más lejos, es buena idea en la vida, ¿no? estar dispuesto a, a escuchar al otro. ¿no? Ahora, solo para cerrar esta sesión, tampoco les estoy diciendo que nos volvamos santos. O sea, no les estoy diciendo que a partir de ahora salgamos y digamos, oh, la señora administradora de mi condominio, quizá tiene razones que yo no entiendo y por eso la odio. No, no le voy a hablar, quizá de ser antropóloga y demás. Es en función de la investigación. O sea, no es una clase moral, es una clase de metodología. Para hacer esto, hay que tener esa disposición de conocimiento. ¿no? La próxima semana ¿Aterrizaré más como a la estrategia de esto? ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer antes de irnos? ¿Seguro? ¿Todo bien? Uriel. A mí sí, sí me gustaría eh, compartirles un poco mi experiencia eh, haciendo investigación cualitativa. Uh -huh. Bueno, creo que ya eh, lo he comentado en otras sesiones… Eh, yo trabajo aquí en la universidad en un proyecto sobre poblaciones callejeras y justamente bueno, al la primera parte de la investigación eh, se, se enfocó más a revisar el marco jurídico que, que garantiza la identidad para toda la población en México y por estados, después en la Ciudad de México y la siguiente parte fue salir a platicar con, con la población callejera y saber eh, bueno, el, el, el objetivo al inicio era conocer cuál era el estado de su documentación. Es decir, si tenían acta de nacimiento, credencial de lector, algún papel que corroborara su identidad. Pero en el camino, es decir, cuando salimos a, a platicar, a levantar las encuestas, pues yo me, me enfrenté justamente a esos prejuicios, ¿no? porque a veces pensamos, no, pues la banda que vive en calle se droga, no trabaja, así son lo peor de lo peor. Y a veces pasamos de, eh, junto a ellos y ni siquiera los visibilizamos en el día a día. Y la verdad, en mi caso, fue una gran experiencia conocer a, a la banda y hasta el día de hoy, si me lo llego a encontrar, me saludan, son súper buena onda. Este, pero claro, siempre hay un prejuicio de ambos lados. Incluso cuando eh, la primera vez que yo llegué a hacer trabajo de campo en, en la Plaza de las Conchitas, que está muy cerca de Garibaldi, sobre Belisario Domínguez, y no me acuerdo de la otra calle. Sí me daba como temor acercarme, porque cómo, cómo me iba a, a presentar, o sea, desde mi perspectiva de investigadora de la UNAM, cómo les digo, no? hola, soy Pamela y vengo de la universidad, hacerte unas preguntas sobre el derecho a la identidad. Sí es difícil romper esa barrera, sobre todo si nunca has hecho trabajo de campo. Eh, pues mi formación de politóloga eh, pues nunca... Eh, Tuvo, tuvo esos, esos experimentos ¿no? o esos ejercicios. Sin embargo, creo que sí es, es pues, menester hacerlo, conocer al otro y acercarte con toda la dignidad del mundo y entender que pues, son mundos distintos, pero pues, si no conocemos cuál es la realidad del otro, es muy complicado que podamos eh, siquiera pensar en alguna alternativa que pueda incidir en su vida cotidiana. O sea, tú como, como formulador de políticas públicas o como académico, como simple espectador es muy complicado. Y pues ya aprovechando el comercial, ya casi está nuestra investigación, así que cuando quede, están muy invitados a la presentación. Gracias. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? Ah, por acompañe Sí, bueno. Pase ¿Sí? ¿Está prendido? Sí. sí. Bueno, eh, le agradecemos este Doctor Azul Bueno, sí, le agradecemos mucho su, su exposición sus eh, compartir estos conocimientos, grandes conocimientos y sobre todo esta cuestión, eh, a mí la verdad eh, me ha partido pero me ha este, eh, de alguna forma eh, enriquecido y me con este serían dos dos nuevos paradigmas que me plantean en mi vida ¿no? o sea, la verdad, la cuestión del de culturalismo jurídico que es el que hemos estado trabajando aquí en el seminario y que la verdad tenía poco conocimiento de este y que yo lo había planteado desde otra perspectiva más sobre una cuestión del, de una cuestión crítica del derecho ¿no? desde ese punto ya había partido anteriormente sin embargo, esto ha sido novedoso. Pero esta parte que usted hoy nos ha compartido, la verdad, este, sí, eh, la verdad, me, me, me plantea un, un, una nueva forma de, de ver el mundo también. No, no es solamente el hecho de, de, de retomar una nueva metodología para realizar este, nuestro trabajo de campo. ¿no? Entonces, este, la verdad... Muchas gracias por compartirlo y este, y obviamente lo trataremos de aplicar. Eh, le comento que nosotros trabajamos en, la, en el sector educativo y en el Estado de México con, con algunos colectivos y eh, en el caso del sector educativo, eh, trabajamos con la Coordinadora Nacional, con la CENTE, estamos en la Comisión Educativa. Y obviamente también nosotros trabajamos a partir de la, de la cuestión de las pedagogías críticas, ¿no? eh, que es el, el planteamiento que estamos, estamos manejando en general, pero que esto también este, va a ayudar a, a que planteemos nuevas cosas. Muchas gracias. Qué Sería formidable. Sí, sí. Oh, gracias, gracias. Les dejo mis datos, eh, para sí. que cualquiera que me pueda escribir, me puedan llamar. Si necesitan algo, vamos a iniciar un taller aquí en, en, en Casa de las Humanidades, por si les interesa y pueden. Ok, bueno, este ya abrió ahorita. ¿Sí se escucha? ¿Todo bien? Sí. Ok, es que no Bueno. Eh, ya habíamos hablado del News Divine, ¿no? Entonces, este... ¿serán sí, sí, sí. el tema, ¿serán el tema Lo que pasa es que cuando habla usted de esto de la, Del estudio cualitativo Yo estudio este, Ciencias Sociales en la UACM Y recuerdo cuando me tocó cursar Esa materia eh, La primera vez que la cursé Porque la recursé después con el profesor Ordoñez eh, La primera vez que la intenté cursar Recuerdo que nos dijeron Vayan y entrevisten a alguien Con quien se sientan incómodos, y cuando me dijeron incómodos, pues lo primero que pensé fue en un, un ladrón, un chaca, al tipo que te asalta en el camión, el dulcero, el que te recita el poema de Winnie Pooh, ¿Eh? y de repente dije, pues es que al fin y al cabo, pues no sé, no, no entendía bien qué era esa postura, y de repente me acuerdo que eh, me presentan a un, a un chico que era homosexual, entonces me quedé así de Sí, me sentí cómodo. Y fue cuando yo decidí centrar mi, mi estudio, mi trabajo, en entrevistarlo. Recuerdo que yo estaba muy reservado en esa fiesta y no mi muro divisorio, Donald Trump, acá bien macabro, y yo me alejé del chavo, no y el chavo me invitó a hacer plática y pasar la noche, ¿no? y la fiesta. Y recuerdo que le dije a la compañera, ¿no? Pues,